yo que esté grabando bien hola gente soy, jo eh, soy eh, eh, eh. hola yo soy julián tengo 9 años y vivo en bicho <risa> eh, hola gente de YouTube, cómo están soy yo soy ultimate y tanto tiempo estamos aquí en una nueva video reacción para este canal después de ya casi una semana entera que no subí nada hoy estaba bastante ocupado la escuela y mi trabajo todo eso así que vamos a poder echarte el más largo para grabar algunos y capaz en octubre y noviembre no va a ver más porque no tendré nada de tiempo para subir así que porque será porque es solo montaje o fragmento menos de un minuto eh así que bueno vamos a reaccionar pues, aprovechando que estamos en el octubre de halloween vamos a reaccionar algo más un poco más tétrico y no de lo habitual en el canal así que vamos a encontrar este video del canal se llama eco mágenes la verdad me está gustando algunos de sus videos bueno, vamos a reaccionar a este que me interesa que otro canal no eh, universo Ultimate y Marvel, eh, momentos WTF y controvertidos o controversiales. Así que, sin más preámbulos, espero que lo esté grabando. Sí, está grabando bien. Así que, sin más preámbulos, vamos a reaccionar y a ver. El reinicio del milenio de Marvel contiene algunos de los contenidos más extraños y ofensivos de todos los cómics Desde okay. el canibalismo hasta un Deadpool de plástico transparente Marvel ah. Ultimate Universe es un capítulo interesante y confuso en la historia de los cómics Originalmente pensada como una nueva imaginación de los orígenes de los superhéroes para el siglo XXI La línea Ultimate se convirtió rápidamente en un Ultimate. desastre incómodo Controlable, ya que los okay. escritores sucesivos intentaron jugar con diferentes sea sí, algunas cosas raras que pasaron con mis ultimate a ver si menciona alguna, ¿eh? personajes, Haciendo que las historias fueran más oscuras Y actualizadas de lo que sería posible En la continuidad estándar de Marvel A veces un escritor produciría algo fantástico Ultimate Spider-Man a menudo se considera El pináculo de toda la línea de cómics En el otras ocasiones cómic. sin embargo Las decisiones creativas dentro de estos cómics Provocaron una controversia significativa Ya que los fanáticos se quejaron De que las historias estaban Masacrando a sus héroes favoritos oh. Y quitando el encanto clásico Del universo Marvel Esta no es una lista de las cosas más extrañas Y raras que suceden en los cómics De Ultimate, sino un vistazo A algunos de los puntos de la historia Y los momentos individuales Que hicieron que los fanáticos Se lanzaran al internet en protesta Sea cual sea el motivo Esos son posta? los 16 momentos Más WTF y controvertidos Del universo Marvel definitivo El líquido azul de Iron Man. El universo ¿Eh? Ultimate comenzó en un momento en que muchos escritores de renombre de otros medios estaban dando sus primeros pasos en los cómics. Joss Whedon estaba trabajando en Uncanny X-Men, mientras que el creador de Babylon 5, J. Michael Straczynski, estaba escribiendo Amazing Spider-Man. Como tal, conseguir que Orson Scott Card, el escritor de la novela de ciencia ficción favorita de culto Ender's Game, escribiera Ultimate Iron Man parecía una combinación perfecta en la práctica sin embargo resultó que card tenía poco interés en el origen canónico de tony stark y quería mezclar algo de ciencia ficción de alto concepto en la historia del personaje por lo tanto obtuvimos una versión ¿What? de iron man que debido a un defecto de nacimiento vive con dolor constante a menos que esté cubierto de una sustancia viscosa azul que también actúa como la armadura protectora ultimate los fanáticos no ¿Qué? ¿Qué mierda? con esta salida masiva del canon de iron man cualquiera la armadura el carajo que el líquido azul de que no estaban en Encantados con esta salida masiva Del no? canon de Iron Man Probablemente sería imposible para un Escritor salirse con la suya Con algo como esto hoy Durante el apogeo de la fama de Tony Stark Pero incluso antes de que Comenzara el MCU Esto parecía un concepto demasiado Extraño y después de que Cart Dejó de escribir para el cómic Los superpoderes de la sustancia pegajosa Azul de Iron Man Finalmente se retiraron del canon El increíble Hulk ah, qué bueno. se come a Onyx. Ah ok, entonces lo rebotearon <risa> ahí los manos, okay. Sí, porque de vuelta tiene la armadura y basta. A veces no sabía de líquido. finalmente se retiraron del canon. El increíble Hulk se come a un extraterrestre. La versión Ultimate de The Incredible Hulk no es un cómic particularmente turbio, ¿eh? alegre. La historia se duplica en el miedo, la depresión y el aislamiento de la sociedad de Bruce Banner, ya que se encuentra constantemente huyendo de las fuerzas gubernamentales y no puede vivir una vida normal. Nada de esto es una gran desviación de la historia clásica del personaje, supuesto, pero para llevarle el cómic Ultimate un paso más allá, la historia da un giro particularmente asqueroso. Durante la invasión Chitauri de Nueva York, que luego inspiró la batalla final culminante de la película Los Vengadores, Hulk hace su cosa heroica al meterse en la pelea, golpear a los malos y comerse a un soldado Chitauri. Sí, aparentemente esta versión de Hulk es un caníbal. Sin embargo, lo que empeora esto es que al regresar a su forma humana, se muestra que Bruce Banner sufre un trauma Mental significativo oh. por la experiencia Y está obsesionado por la experiencia Durante mucho tiempo de... Y sí, oh. Pues los fanáticos No estaban muy contentos Con una historia de Hulk Que se volvió tan sombría y deprimente The Blob se come a The Wasp Por extraño Ay, que parezca sí. la experiencia Ese sí, es el, el gordo el que se come. The blob se come gordo se come A una chica pero literal, no, no, no me río de eso, pero hice el chiste de que un gorro se la waifu, literalmente. Ay no, que horrible. La primera vez que lo vi Ultimatum me, me puso la piel de gallina a ver esa escena. Come a The Wasp. Por extraño que parezca, la experiencia de Hulk comiendo un Chitauri no es ni siquiera el peor caso. Lo leía los 13 años este De canibalismo cómica. violento y gratuito En el universo Ultimate Durante la historia de Ultimatum Que fue diseñada originalmente Para poner fin a la línea de cómics Ultimate Los escritores pensaron que podían Arrojar lo que quisieran en las historias Y muchos personajes mueren De una manera particularmente oh, man, espantosa. Y sería, Sin embargo A nadie le va tan mal como le fue a Wasp Quien es devorada por un blob Mutante hambriento Que se muestra alegremente masticándolo Sabe apoyo. Literal dice eso. Los órganos internos pegajosos de la Avenger. Esta es quizás una de las imágenes más perdurables cuando se trata de resumir las fallas del universo Ultimate. Y los fanáticos se indignaron con razón al ver una escena tan repugnante en las sí, páginas sí. del cómic. Sin embargo, si te sirve de consuelo, el banquete de Blob se interrumpe cuando un hombre gigante enfurecido lo descubre, lo levanta y se venga mordiendo su cabeza y quedó ahí bien trastornado hasta que hasta que se muere eh, Hank Pym tenía la esperanza de que ella pueda vivir pero Joker oh, decía varias veces que está muerta no <ríe> eh, y la verdad sí bastante turbio esto aparentemente el Ultimate Hank Pym también está feliz de devorar a un ser humano en las circunstancias adecuadas Miles Morales ahora seamos claros la presentación ¿Ese sí? bueno sí, a... <laughs> morales es... Algo grandioso Miles, uno de los nuevos personajes de cómics Más interesantes y atractivos de los últimos años Inició una serie de diversos héroes jóvenes Que Marvel ha introducido en sus cómics Para ayudar a insuflar nuevas ideas En el medio de los cómics de superhéroes Dicho esto, hay pocos anuncios de personajes de cómics Que hayan generado tanto odio e ira Como el sucesor del trono de Ultimate Spider-Man Muchos fanáticos de Spider-Man se indignaron sí, quien que no fuera Peter Parker Tomar el manto del amigable vecino Arácnido, expresaron su desaprobación En voz alta y sin dudarlo Es gracioso pensar Cuán opuestos estaban tantos fanáticos No, eh, Me recuerdo cuando la gente De internet se re quejaba Del cambio a Peter Parker A Miles Morales eh, pero yo también pensaba Sin hasta que leí los cómics Y cambió mi opinión, obviamente Era Fue bastante bueno como todo la persona los cómics a Miles Morales cuando se anunció por primera vez, especialmente considerando lo popular que se ha vuelto el personaje en los años posteriores. Bien, Con gracias. La gama de cómics Ultimate completamente concluida, Ultimate Spider-Man es uno de los únicos elementos perdurables de estos cómics que dio el salto a la continuidad principal de Marvel, y es seguro decir que toda la línea Marvel es más fuerte como resultado. Suscríbete para ver la segunda parte de este top. Gracias por... Oh, me cantó el video ¿eh? La verdad me re gustó Veamos la segunda parte sí, sí. Papá lo dividía el video después para no se tardar.